Thank you. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué onda? Ok, pues... No sé si alguien tenga alguna duda de lo que estuvimos viendo. Este, y si no hay dudas, este vamos a continuar. Sale ya con esta última parte de el lema de bursat que estamos viendo el lema de bursat con singularidades no y bueno, todavía les dije no, vamos a ver un resultado más donde se ocupa el lema de bursat y, y listo entonces hoy terminamos esto y ya mañana viene Frank a ver el teorema más importante del curso y bueno, del análisis complejo básico ¿no? entonces este, les voy a compartir mi pantalla y, y pues continuamos con eso, ¿va? entonces cualquier duda que tengan eh, ya saben, me avisan. entonces Ok, pues estábamos en ese teorema, ¿no? Eh, que como les digo, lo que se conoce como el lema de Gursat con singularidades. De hecho, bueno, si somos más específicos... Ese le llamaría con una singularidad, ¿no? Porque tiene exactamente un punto en el que no es diferenciable, ¿va? Entonces, eh, le recuerdo el enunciado. Tenemos U, un subconjunto de los complejos, que es un abierto y conexo. Eso se lo agrego a las notas, no se preocupen. Eh, y cuando la suba yo, yo voy a estar eso. Abierto y conexo, son las mismas hipótesis del lema de Gursad eh, original. Y me voy a tomar Z0, un punto en los complejos, ¿Va? Entonces fíjense, ¿qué es lo que hice el lema de con singularidades? Si yo me tomo una función que va de ese abierto U en los complejos, que es holomorfa en U quitándole Z0, es continua en el punto Z0 y Z0 es un punto en un triángulo contenido en esa región, entonces la integral sobre la frontera del triángulo de la función tiene que ser 0. Entonces vuelvo a ser insistente en que, o sea, la conclusión respecto al lema de Bursat eh, clásico, por así decirlo, o el que estudiamos para triángulos, es exactamente la misma, ¿no? Nada más que aquí la diferencia de este es que no estamos pidiendo holomorfía en todo U, estamos pidiendo holomorfía en U menos el punto. De ahí que este punto sea el punto como especial, no el punto singular, ¿va? Y les dije que obviamente, o sea, hay que pedir alguna condición sobre el punto y la idea es que el punto tiene que ser un, un punto donde la función f sea continua. ¿va? También quiero recalcar, lo mismo que les dije el día de ayer, que es que noten que estas dos condiciones, esta que tengo aquí y el hecho de que f sea continua en z0, me implican que f es continua en todo u. Porque recuerden que si una función es holomorfa en un punto, entonces es continua en dicho punto. Entonces, como esta función es holomorfa en u quitándole z0, esta función es continua en u quitándole z0, y pues como además tengo continuidad por hipótesis en z0, pues entonces eso ya me salió continuo en todo u, ¿vale? Entonces, bueno, son las dos cosas que hay que tener bien en mente para hacer la demostración de esto, ¿va? Y entonces, este pues vamos a empezar a hacer la, de hacer la demostración, ¿no? Eh, el día de ayer ya la habíamos iniciado, pero pues terminamos un poquito eh, rápido y nada más... Alcanzamos a ver un casito, ¿no? Entonces voy a volver a repetir esas ideas para que quede bien, bien clara y además para que la, la prueba salga eh, continua, ¿va? Entonces, yo les dije que la idea de lo que vamos a hacer es analizar qué sucede con el punto Z0, y por analizar qué sucede con el punto Z0, me refiero a analizar en qué parte del triángulo está. El día de ayer yo les comentaba que hay tres posibles regiones donde po podemos encontrar el punto Z0. ¿No? Una de ellas es en el interior del triángulo, otra de ellas es que sea un vértice y otra de ellas es que esté en alguno de los lados. Entonces, básicamente vamos a analizar tres casos que provienen de esas de, de esos posibles lugares donde puede estar Z0, ¿no? Y es en el interior, en los lados o sobre un vértice, ¿vale? Entonces, el día de ayer empezamos analizando el caso en el que Z0 era un vértice de T, uh -huh lo que yo les dije ahí es, lo que vamos a hacer es, vamos a apoyarnos en una pequeña figurita, que es la figurita que teníamos aquí. ¿Cómo construimos la figurita? Bueno, entrar aquí nuestra región U, y ese es el triangulito, ¿no? Que tenemos adentro. Entonces el punto es, ¿Z0 es algún vértice? Bueno, para fijar idea yo dije, a ver, vamos a pensar que es este vértice que tengo aquí, ¿vale? Entonces, la idea de lo que íbamos a hacer aquí era, pues básicamente otra vez, ¿no? Aproximar por triangulitos cada vez más chicos, ¿no? Eh, solamente que lo vamos a hacer de forma un poquito más este ¿cómo decirlo? un poquito de, fo de forma eh, menos artesanal que como lo hicimos la, la, en la demostración del lema de Bursat original ¿no? entonces fíjense ¿cómo le vamos a hacer para esto? pues lo que yo les dije es vamos a fijarnos en los segmentos que eh, llegan al punto Z0 y por segmentos me refiero a los lados del triángulo ¿no? que llegan al punto Z0 que es el punto singular y ahí voy a tomarme dos puntos les estoy llamando Z1 y Z2 van ¿va? Con esos puedo yo definir un triángulo, que le voy a llamar T1, que es el que obtengo de unirlos y fijarme como siguiente vértice con Z0, ¿vale? Y además estos dos eh, puntos me permiten definir otros dos triángulos más, ¿no? Que es este T2 que tenemos aquí y T3. Notamos que la función F, fíjense que es holomorfa en el triángulo, sobre el triángulo T2 y sobre el triángulo T3, ¿no? ¿No? Y ahí no tengo ningún punto singular, ahí tengo la completa. Entonces, puedo aplicar en T2 y en T3 el lema de Gursat que ya habíamos visto originalmente, el de para triangulitos, ¿no? Lo que me diría esto es que si yo calculo la integral sobre la frontera de T2 de la función F, eso me da cero, y lo mismo sucede si calculo la integral sobre la frontera de T3. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo aquí es que si yo quiero calcular la integral sobre la frontera de T de la función F, eso lo puedo eh, descomponer en la suma de las tres integrales, ¿no? Como lo hemos hecho toda la vida. Una integral que vaya recorriendo la frontera de cada uno de los triángulos que obtuve. Y lo que acabamos de decir me dice que la integral sobre T2 y T3 no cuenta. Entonces nada más voy a necesitar hacer sobre T1. que es lo que estoy diciendo aquí? ¿Va? Entonces esa integral sobre la frontera de T es lo mismo que la integral, pero ahora solamente hecha sobre la frontera de T1. ¿Vale? Entonces fíjense. Ya que hice esa pequeña observación, lo que vamos a hacer es, vamos a aproximar esta integral ¿no? sobre la frontera de T1. Y por aproximar me refiero a realmente hacer una cota donde vemos que esta integral se va a desvanecer. Uh -huh. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Sabemos que la función f es una función que es continua en u, por lo que comentábamos hace ratito. vale Y además, pues un triángulo, eh, y en particular el triángulo que estamos trabajando, es un conjunto compacto porque como les dije trivialmente aquí vale el teorema de Heine-Borel y es cerrado y acotado trivialmente, ¿no? Entonces, pues sabemos que una función continua, si yo se la aplico a un compacto, la imagen sigue siendo compacta, ¿no? Entonces este f de t es un conjunto compacto, ¿vale? En particular, como otra vez me da un subconjunto de los complejos, sigue valiendo el teorema de Heine-Borel y entonces es un conjunto que es cerrado y acotado. En particular es acotado va porque quiero ver que es acotado porque justo fíjate que se comenzará diciendo que los valores en la imagen de f si yo calculo su valor absoluto de estos estos están acotados por un cierto número no entonces eh, en particular por ejemplo como el conjunto este es compacto va a alcanzar su máximo no o sea no solo están acotados por el supremo de ellos sino que ese supremo se alcanza en un punto va entonces bueno sabemos que esa cosa está acotado y eso de que se alcance es por compacidad salen entonces, pues fíjense, ya voy a utilizar esta información para entonces poder acotar la integral que me interesa, que es la integral sobre la frontera de T1. Fíjense que la puedo acotar por pues algo que acota la función esta, que es el máximo, que esto lo obtuvimos, repito, por compacidad, y me va a quedar pues, entonces la longitud de la curva en cuestión, que es la, una curva que parametriza la frontera de T1. Que si se fijan, esto que tengo aquí, pues es realmente la longitud de la frontera es el perímetro de T1. ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la integral sobre la frontera de T1, si yo calculo la norma de esto, esto lo puedo acotar por el perímetro de T1, por el máximo de F, pero fíjense, el máximo sobre T. No, no es un máximo global, es un máximo sobre T. ¿Va? De hecho, si quieren ser bien específicos, o sea, esta cota es muy burda, o sea, realmente usted podría acotar simplemente con el máximo que hay sobre T1, porque T1 sigue siendo un triángulo que es compacto, ¿Vale? Y bueno, sería una cuota un poquito más fina que esta que está ocupando todo el triángulo, ¿no? En cualquier caso, cualquier cuota me sirve, ¿no? Lo único que quiero es acotar. Y aquí va el punto que es importante: fíjense, esto que tengo aquí es el perímetro. Entonces, a ver, analicemos un poco lo que hicimos en la figurita esta. Tomé los dos puntos, Z1 y Z2, y lo que estoy haciendo es calcular el, el perímetro de este triangulito ¿Qué pasa si hago tender los puntos Z2 y Z1 hacia Z0? pues intuitivamente lo que voy a hacer aquí es me, puedo ir, me voy a ir sobre esta línea para acercarme al punto Z0 y en el de otro caso es me voy a ir sobre esta línea para llegar hacia el punto Z0 ¿no? y en ese caso el triangulito se va a colapsar en simplemente un punto ¿qué punto? Pues el punto Z0 ¿no? y ¿cuál es justamente el perímetro del punto Z0? Pues como un punto es una circunferencia de radio cero pues es cero ¿no? entonces ¿eso qué quiere decir? Que si yo calculo el límite, ¿no? Cuando Z2 y Z1 tienen a Z0 De esa integral Como eso está acotado por esto Y este perímetro que tengo aquí, ¿no? Tiene a Z0 Entonces pues esta integral va a tener a Z0 A Z0, perdón Va a tener a 0, a ver, vuelvo a repetir Estoy calculando la, el límite cuando Z2 y Z1 tienen a Z0 De esa integral, ¿va? Entonces ya vimos que eso es lo que me dice de forma geométrica Es me acerco hacia un punto Y entonces voy a calcular no realmente el perímetro de un punto, que es de 0. Entonces pues cuando calculo este límite, cuando Z2 y Z1 tienen a Z0, entonces pues bueno, eso va a quedar acotado por el límite cuando esta cosa tiende a Z0, tanto por Z2 como por Z1. Aquí no hay nada que hacer en la parte del máximo, pero lo que sí es en la parte del perímetro. ese perímetro va a tender a 0 porque el triángulo se va a degenerar hasta que se forme un círculo de radio cero ¿va? Que es un punto. Entonces eso quiere decirme que como este se mira a 0, este que tengo aquí tiene que ir a cero, ¿no? Pues es el típico sándwich de toda la vida. Entonces, esta integral tiene que ser cero cuando calculo los límites, ¿no? Pero pues como esta integral que tengo aquí me permite calcular la integral que tengo aquí, pues eso quiere decirme que la integral sobre la frontera del triángulo pues, tiene que ser realmente cero, ¿no? Porque sobre esta integral ya no tengo ni la dependencia sobre Z2 ni sobre Z1, ¿no? O sea, aquí la, la dependencia desaparece porque lo estoy tomando sobre todo el triángulo. ¿Vale? Entonces... Y eso es lo que quería demostrar, ¿no? Que en este casito, la integral sobre la frontera sigue siendo cero. Ok, eso me da el casito número uno. ¿Va? A ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o todo clarísimo? Ahí está, primer caso, Z0 vértice de T, ya lo tenemos Segundo caso, Z0 está sobre un lado de T ¿Va? Cualquiera Entonces pues vamos a otra vez apoyarnos en la figurita y se van a dar cuenta que ya de aquí ya todas las ideas son las mismas que hemos ocupado antes Partir la región para poder ocupar lo que ya sabemos Entonces pues fíjense por pura... para fijar ideas voy a pensar en que ahora tengo esta figurita, ¿no? Aquí tengo mi triangulito y aquí está Z0, fíjense, está ubicado sobre uno de los lados. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos lo de toda la vida? Divido a mi triángulo T en dos triangulitos. ¿Cómo lo hago? Pues me fijo en el vértice... en el Z0, perdón, que estamos trabajando. Y trazo un segmento hacia... pues justamente, ¿no? El único vértice que no está sobre el lado en el que aparece Z0, ¿va? La figurita es la que tengo aquí, ¿no? Entonces aquí está el segmento rojo, es el segmento que acabamos de trazar. Fíjense. Eso es lo que me permite es descomponer el triángulo T en un triángulo T1 y T2. Que fíjense, qué cosa importante o por qué me interesa esta división. Porque yo ya sé que el teorema este vale si en el triángulo, que si en el triángulo que estoy trabajando, el punto Z0 es un punto es un vértice ¿No? El caso anterior me dice, si es un vértice ya sé que se vale el resultado. Entonces fíjense que la división que estoy haciendo tiene la ventaja de que ambos triángulos tienen como vértice de z0, que es el punto especial. ¿No? Entonces pues ya está regalado lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esta división, noten que la integral sobre la frontera del triángulo, la puedo descomponer como la suma de dos integrales, una sobre la frontera de t1 y una sobre la frontera de t2. Como tanto T1 como T2 tienen como vértice Z0, el resultado anterior me dice que esa integral tiene que ser 0 Y el, el caso anterior me dice que esa integral también tiene que ser 0 ¿No? Y entonces, pues lo que tengo es que ambas integrales son 0 y entonces por ende tiene que ser 0 la integral sobre la frontera de T ¿Va? Entonces ya tengo tambe, también ese casito, ¿no? En el caso en el que Z 0, es, está en alguno de los lados, está ya regalado Porque lo que hago es dividir, ¿no? Al triángulo para que ese Z0 sea Vértice de dos triángulos Y pueda ocupar el casito anterior ¿No? Entonces ya está También para el caso en el que Z0 sea Es en alguno de los lados Ya lo tenemos ¿Va? Entonces El último casito Que vamos a trabajar Es en el que Z0 sea un punto interior en el triángulo ¿Vale? Que es algo del estilo de lo que tenemos aquí Pero fíjense qué bonito Porque, o sea, otra vez Lo que voy a hacer aquí es Voy a apoyarme de los ya demostramos anteriormente. Entonces ya sé que si z0 es un vértice ¿eh? o está en alguno de los lados, su integral sobre la frontera de la función va a ser 0. Entonces lo que voy a hacer aquí es exactamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Fíjense que puedo, otra vez, ¿no? Si lanzo un segmento de z0 a cualquiera de los dos lados, aquí de forma nada más pictórica, lo estamos haciendo con el lado este que tengo aquí, fíjense que divido otra vez al triángulo t en dos triángulos, t1 y t2. ¿Y cuál, es la, ¿Y cuál es la gracia de la división que estoy haciendo? Pues en este caso Z0 pertenece al lado común de los dos triángulos. ¿No? Entonces, bueno, está padre porque de entrada la división que hice me permite dividir la integral sobre la frontera de T en la suma de dos integrales, una por cada triángulo. Y, como repito, Z0 está en T1 y en T2, bueno, en el lado común de T1 y de T2. Ya sé que se vale el caso anterior, ¿no? Z0 es un punto que está en, sobre el lado de un triángulo. Entonces, esta integral que tengo aquí vale 0 por el caso 2. Y esta integral que tengo aquí vale 0 por el caso 2. Entonces, pues, como más valen 0, pues, la suma vale 0 y listo. Esto vale 0, ¿no? Entonces, esto ya me termina la demostración del lema de Gursat con una singularidad. Uh -huh. Y bueno, este... Y si se fijan, o sea, quiero volver a ser insistente en que noten que ya no hicimos una prueba tan artesanal como el caso del lema de Gursat original que hicimos para triángulos. no Lo que hicimos aquí realmente fue dividir nuestra figurita en triángulos de forma adecuada para aplicar en la primera parte el lema de Gursat que ya conocíamos, obtener cuando es un casito, para el siguiente caso vamos el caso anterior y para el último caso ocupamos el caso anterior. ¿no? Entonces es una prueba Bastante conceptualmente, bastante sencillita, que básicamente se basó en solamente dividir en triángulos la, la región, va y, y esa es la razón, o sea, por la flexibilidad de, esta, de este tipo de, de divisiones, ¿no? Que tenemos en triángulos, es la razón por la cual ahora se enuncia, ¿no? El lema de Gursat de forma triangular. Yo les dije el día ayer que originalmente el lema de Gursat se hacía para cuadrados, ¿no? Una de las ventajas de hacerlo para, bueno, no para cuadrados, para rectángulos, ¿no? Eh, una de las ventajas por la cual ahora lo hacemos para triángulos es por la flexibilidad que hay para dividir regiones en ese ¿Vale? eh, También otra observación que les, que les puedo hacer al respecto es que, obviamente, también hay un lema de Gursad para rectángulos, con una singularidad. Ya se imaginarán que ahí la idea es, bueno, como sabemos, entonces el resultado tanto para triángulos como para rectángulos. Ahí pueden dividir para triángulos y para rectángulos y obtener la versión correspondiente, ajá y el otro comentario que quería hacerles es que también hay un lema de Gursat, porque aquí lo hicimos para una singularidad, ¿no? Lo hay también para cualquier cantidad finita de singularidades, para n singularidades, pero pues eso no lo vamos a ver porque ya se imaginará ¿no? Por es la idea. Ubico mis singularidades y de ahí puedo trazar simplemente puros triangulitos y listo, ¿no? Aplicar este lema que ya vimos para una singularidad. Entonces, ok. Entonces, esto ya completa la discusión que queremos hacer respecto al lema de Gursat. De, de entonces, nada más para hacer recapitulación. Vimos el lema de Gursat para triángulos, el lema de Gursat clásico o el original que fue para rectángulos, y acá vamos a ver una, un lema de Gursat un poquito más general porque permite tener un punto donde la función no sea holomorfa, pero donde tiene que ser continua para que el teorema valga. ¿Sale? Entonces, ok. Ya tenemos entonces la discusión completa. De el lema de Goursat. entonces, para ya concluir esta sección, lo que quiero hacer es dar otra aplicación teórica del lema de Goursat. Quizás eso no me atrevería a decir que son aplicaciones teóricas, sino que son formas de ir libera liberando el teorema. Pero lo que sigue sí va a ser una aplicación teórica que tiene que ver con la existencia de primitivas locales para una función holomorfa. Vale, entonces este. Este es un teorema bastante interesante, y como les digo, es una consecuencia del lema de Gursa, entonces vamos a verlo aquí. Entonces, quizás antes de que les enuncie el teorema este, quiero platicarles, este, creo que es buen momento para preguntarles si tienen una duda, o van bien hasta aquí. Todo bien, gracias. Dale, muchas gracias. Entonces, ok. Entonces vamos a ver esta consecuencia teórica, o más teórica si quieren ustedes, del de lema de ¿van? Entonces fíjense, les digo, es para la existencia local de primitivas. Aquí lo voy a enunciar para un rectángulo, para, eh, para que las cuentas no se pongan pesadas, pero bueno, ya se imaginarán que también puedo hacerlo para, para un triángulo. ¿va? Entonces fíjense, eh, empiezo con eh, mis hipótesis. Es, voy a empezar con una función que es holomorfa en U, un subconjunto de los complejos, que es abierto y conexo. Esta es la hipótesis de siempre, ¿no? Tener un abierto y conexo. Y ahora voy a suponer que sobre esa región U tengo ahí metido un rectángulo, ¿vale? Entonces, lo que dice el teorema local de la primitiva es que puedo encontrar, fíjense, una vecindad abierta De ese rectángulo Es decir, un subconjunto abierto Que quede todavía contenido en U, Pero que contenga el rectángulo Y una función holomorfa Definida en esa vecindad ¿no? del, del rectángulo Entonces, repito Esa función tiene que ser holomorfa Con la propiedad de que La derivada de la función Esta g que estoy encontrando Sea f A ver, no sé si vean la potencia de este teorema, o sea, este teorema le dice, empízate con una función holomorfa, ¿va? Entonces ya tengo mi función holomorfa, f, ajá. Entonces, nota que tú tienes esta función que es holomorfa, tú puedes, dado un rectángulo metido en la región esta u, encontrar un conjunto un poquito más grande que el rectángulo, que es abierto con la propiedad de que la función, esta f, sea la derivada de una función. ¿No? O sea, este es un resultado que no sé ustedes, o sea, que es bastante interesante. Porque si uno piensa, por ejemplo, en el cálculo real, uno no tiene un teorema con hipótesis tan bajas, ¿no? Que te permite encontrar la primitiva de una función, ¿no? ¿no? No es cierto que si una función es, es, este, es diferenciable en el sentido real, yo puedo encontrar... ...una... Un, ...vamos a pensar... ...no sé si quiere empezar en RN o en R... ...pero yo puedo encontrar una... una ...un este... ...¿cómo decirlo? A ver, si, si es este... ...ajá... ...a ver, lo que quiero decir es... ...si tengo una función que es, re, que es real, ¿no? ...sobre una cierta región... ...ajá... ...y me fijo en esa región... Pues ...puedo hacerlo en un rectangulito... ...o en la figura que ustedes quieran, ¿no? ...entonces me fijo en una región que esté metida en esa región... ...¿no? ...y no es cierto en general que si yo me fijo en esa región... ...puedo encontrar un abierto más grande... Donde la función tenga primitiva. Es decir, sea la derivada de una función. Eso no es cierto en el caso real. ¿No? Y hay, de hecho, muchísimos ejemplos, ¿no? Que seguramente ustedes estudiaron en cálculo. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos diciendo es con que una función sea diferenciable en el sentido complejo, ya nos permite que esa función localmente, y es localmente porque pues, no es para todo uso, no es para alguna vecindad que contenga el rectángulo, localmente tiene que tener una primitiva, ¿no? Entonces, eso ya, fíjense, si ustedes han sido atentos, hay como un pequeño saquito o una pequeña bolsita donde pueden ir metiendo todos los resultados que se valen en el caso del análisis complejo, que no se valen en el caso de variable real, ¿no? Entonces, es otro teorema que, repito, no tiene un análogo en el contexto del de análisis real, ¿va? Y otro teorema de estos sorprendentes, ¿no? Que tienen los números complejos y que el cálculo real, repito, no tiene algo parecido. Al menos con hipótesis tan bajas. ¿Vale? Entonces, a ver, pues, ya me dejo de bla, bla, bla. Y vamos a hacer la demostración. La demostración no es muy difícil. De hecho, es bastante sencilla. Y como les dije, aunque no lo parezca, utiliza el lema de Gursat. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo le vamos a hacer para utilizar el lema de Gursat en esa demostración. Entonces, fíjense. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense. Piensen, A ver, voy a ocupar la figura esta que tengo aquí. Aquí está mi región U, que es esta región que aquí como que se ve punteada, y ahí en algún lado tengo metido mi rectángulo R, que vean, es el rectángulo que tenemos aquí adentro, ¿no? Hay dos rectángulos, aquí está, ese es el rectángulo R que tengo, ¿va? Entonces, fíjense, notemos que trivialmente puedo construir otro rectángulo, eh, le voy a llamar R tilde, con la propiedad de que tenga todos sus lados paralelos a R y que se siga quedando dentro de la región U eso es intuitivamente bastante claro, ¿no? O sea, tengo un conjunto abierto, aquí está mi rectángulo, pues como es abierto tengo, ¿no? Un cier cierto espacio, ¿no? Porque el rectángulo es cerrado, entonces, este, y está totalmente contenido en U, entonces puedo, pues, vía una, un, una epsilon, si quieren ustedes, ¿no? Ensanchar los lados con ese factor epsilon para obtener este agrandamiento del rectángulo que es el que le estoy llamando R tilde y aquí por alguna razón quien nos escribe las antes le puso Rg, no sé por qué, pero bueno. Este, este RG es R tilde. Ok, entonces ahí está. Y fíjense, no solo lo voy a hacer para que R tilde contenga, ¿no? A la R, sino que además también quiero que exactamente el interior de R tilde quede contenido en U. Eso fíjense que lo único que me está diciendo es que quizás R tilde puede ser que alguno de sus, de sus vértices choque, ¿no? Con la frontera de U. No, pero eso no importa, ¿no? El punto es que con que el interior esté completamente contenido en U. Me sirve el rectángulo este. ¿Vale? Entonces, ok. Eso es lo que está diciendo esa condición. Uh -huh. Ahora, resulta ser que este R tilde interior, el interior de este R tilde, es el que nos va a servir como V. ¿va? Entonces, voy a decir cómo con este triángulo voy a construir la función G que me interesa. Dije el triángulo, con este rectángulo. Voy a, voy a construir la función G que me interesa. Entonces, fíjense. Voy a denotar por Z sub 0. A el vértice, en aquí según la figura inferior izquierdo, ¿no? De nuestro rectángulo R tilde. Ajá, o sea, esta es la figurita que tengo aquí, que estoy generando con el puntero. Uh -huh. Y fíjense, para cualquier punto Z que yo me tome en el interior de R tilde, que les recuerdo, R tilde va a ser mi candidato a V, entonces voy a decir cómo definir la G, y recuerden, la G tiene que ser una función que va de V en los complejos. Entonces, por eso es que me estoy fijando en el interior de los puntos interiores de R tilde. Entonces, para cualquier punto, Z en el interior, entonces pues me queda que aquí ya me tomé Z, por decir algo en la figurita Z que tengo aquí, voy a definir dos funciones que van a ser, o dos curvas, que van a ser C1 a trozos, dadas de la siguiente forma. Y de hecho, en vez de escribir la regla de correspondencia, lo voy a hacer de forma pictórica, eh, utilizando la figurita que tengo aquí. Básicamente lo que voy a hacer es, fíjese, dado mi punto Z, Fíjense que en este punto Z lo puedo transportar, ¿no? O sea, puedo trazar un segmento paralelo, ¿no? A este, a este segmento, ¿no? Que me define el, ran, el rectángulo R tilde Y fíjense que eso lo que voy a hacer es Si yo trazo un segmento paralelo es, va, Voy a, en algún momento, intersectar al, A uno de los segmentos verticales, ¿no? De R tilde Entonces, ahí está ¿No? Y hago lo análogo para Z Pero respecto a un segmento Que ahora vaya de forma paralela A este lado que tengo aquí ¿no? O, o, al o al lado que tengo acá, cualquiera de los dos, ¿no? Y ese segmento también va en algún momento intersectar ¿no? Ah, el lado ahora este, ¿no? Que el que tengo aquí de forma horizontal Entonces en pocas palabras, ya que hice eso que tengo aquí Que es tomo Z, ¿no? los segmentos paralelos a cada uno de los lados Y voy a llegar a algún punto de intersección Vean que eso es lo que me permite es definir dos trayectorias no Una trayectoria Desde Z0 hasta ese punto de intersección que es una línea recta, y una trayectoria que va desde el punto de intersección hasta Z, ¿no? Y eso es lo que estoy señalando con color rojo en la parte de aquí arriba. Ese va a ser una de las trayectorias que va a ser la sigma sub Z, ¿vale? Y digo que es C1 a trozos porque pues justamente no o sea, está formada por dos rectas, cada una de las dos rectas es una curva C1, y sea a trozos porque aquí tengo un problema con este puntito que tengo aquí, pero fuera de ese puntito esas curvas son diferenciables, ¿vale? Y es porque en ese punto pues tengo un piquito, ¿no? Ya saben que los piquitos son cosas no diferenciales, ¿no? En la intuición, ¿no? Y ahora, por otro lado, la segunda eh, curva según otra vez que voy a definir va a ser tal de Z, pues ya se imaginarán. Va a ser irme por el otro caminito, ¿no? Primero irme de forma horizontal hasta el punto de intersección, ¿no? Respecto al. A. Ahora la parte horizontal de nuestro rectángulo. Y luego irme para la parte de arriba. ¿Vale? Entonces el caminito azul va a ser la curva. Tau de Z que otra vez es segundo a trozos por las mismas razones. Está formada por la unión de dos rectas. Las dos rectas son curvas C1. Y el único problema donde voy a tener con diferenciabilidad va a ser este punto, ¿no? Porque hay un piquito. Pero fuera de eso, de ese punto especial, ambos segmentos que me generan esa segunda región también so son C1, ¿Va? Entonces, ahí está. ¿Para qué voy a ocupar esas dos curvas? Bueno, pues voy a definir así ya mi función G. Fíjense. Voy a definir la función G que va a ir de la in, del interior de R, R tilde, de los complejos, y lo que voy a hacer es, voy a definir esta función como la integral sobre sigma de Z de la función F, ¿vale? Ven que aquí estoy ocupando como variable W, no estoy poniendo F de Z de Z, porque aquí ya tengo una dependencia del Z, ¿no? Entonces, como el Z que tengo aquí no es el mismo que el Z que tengo acá adentro, porque el Z que tengo aquí adentro es argumento, le estoy cambiando la variable A, W, para que no se... Para que no vayan a pensar que W es algo extraño, ¿no? W es cualquier cosa, ¿no? O sea, no me estoy poniendo otra letra porque aquí tengo una dependencia de Z. ¿Sale? Entonces fíjense, como la construcción que hice para aquí puedo hacerla para cualquier ¿no? punto Z que esté en el interior de R tilde. Pues entonces puedo definir bien esta G como esta integral. Si se fijan, al final de cuentas, la, un poquito la idea de lo que estamos intentando hacer aquí es la demostración. De lo que sucede con el teorema fundamental del cálculo, ¿no? el teorema fundamental del cálculo, a ver déjenme ser un poquito impreciso en las hipótesis, lo único que me está diciendo es que si yo tengo la integral desde un punto a hasta, hasta un punto x de una función f, y calculo la derivada de eso, eso es f de x, ¿no? Entonces pues aquí lo que estamos haciendo es más o menos ocupando la idea, que es esa idea que nos da el teorema fundamental del cálculo para definir la primitiva utilizando una integral, Nada como nuestras integrales aquí están hechas en términos de curvas, lo que estoy haciendo aquí es proponiendo una curva con la cual voy a poder hacer la integral que me haga la gracia de que a la hora de tomar la derivada de la función esta, que estoy definiendo por la integral, me dé la función f. ¿Vale? Y es por dos caminitos lineales, que es lo que nos diría el cálculo eh, el teorema fundamental del cálculo en una variable, ¿no? Nada más que lo estoy adaptando a este caso, y por eso es que me estoy yendo en una variable horizontal y en una vertical para que pueda reducir el cálculo a pues justamente, ¿no? O sea, las integrales que ya conozco, ¿no? Por simplemente, eh, pues algún segmento, ¿va? Ok, entonces, esa es mi función G. Estoy ocupando aquí la, la curva sigma de Z. Ustedes se pueden preguntar. A ver, ok, me diste dos curvas. Sigma de Z y tau de Z. ¿Por qué la estoy definiendo con una? ¿Qué pasa con la otra? Bueno, aquí va la parte que es mágica y bien bonita. Fíjense. Resulta ser que por el lema de Gursat, la integral sobre sigma de z y la integral sobre tau de z son la misma. ¿Por qué? Fíjense. Noten que aquí tengo mi curva sigma de z, que es esta que yo le estoy indicando aquí. Tengo aquí mi curva tau de z. Pues fíjense muy bien lo siguiente. ¿Qué pasa si yo me fijo en la siguiente curva? Empiezo en z0, me voy por tau de z. Vean que estoy recorriendo esta curva en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, la orientación positiva. Y ahora, una vez que llego a Z, recorro sigma de Z en dirección contraria. Entonces, me voy por aquí, por aquí, hasta que llego al punto de intersección, y luego voy para abajo. Vean que la curva tau de Z menos sigma de Z, que esa era la donación que ocupaban para recorrer la curva en sentido contrario, que vieron con Fran. Entonces, la curva sigma tau de Z menos sigma de Z es una curva cerrada, ¿No? Desde que inician en el punto z0 y terminan en el punto z0. Entonces, y además, la curvita esta me genera, en la figurita que tengo aquí, un rectángulo. Entonces, pues el lema de Gursat para rectángulos, dije el triángulo otra vez, bueno, es un rectángulo, eh, el lema de Gursat para rectángulos me dice que la integral sobre tau de z menos sigma de z tiene que, de la función de f tiene que ser 0, es lo que estoy diciendo aquí. ¿Va? Pero como ustedes vieron con Frank, la integral de una curva tau de Z menos sigma de Z, es lo mismo que la integral de tau de Z menos la integral sobre sigma de Z. Y eso estoy diciendo que es cero. Entonces paso la integral de sigma de Z al otro lado, entonces obtengo esta igualdad que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, aunque aquí, repito, definir la función G en términos de la función sigma, o de la curva sigma, acabamos de ver que el lema de Borsas me dice que es lo mismo definirla con sigma que definirla, definirla con tau. ¿Va? Entonces, no hay problema con... ¿Qué curva quieran irse por acá? Las dos me integran lo mismo para la función esta, f. ¿Vale? Entonces, ahí está. Ya ocupamos aquí el lema de cursado. Entonces, lo que sigue aquí nada más es hacer una cuentita respecto a las curvas que tengo aquí. ¿Vale? Y más específicamente va a ser una cuentita donde vamos a ver que la función que tengo aquí... Recuerden que lo que quiero ver es que esta función es holomorfa. Y número 2 que la derivada de esta función es la función f. ¿va? Entonces ya que precisé esta igualdad que tengo aquí Que ya me quita la dependencia de la curva Voy a dedicarme a ver que la función g esta es holomorfa, repito Y que además eh, su derivada es la función f ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo Voy a literalmente calcular casi casi la derivada de la función g Entonces a ver, fíjate Para eso voy a tomarme un número real Voy a empezar con un número real este, un negativo Un h mayor a 0 y fíjense, voy a considerar gama de H, aquí le estoy poniendo aquí, el segmento que une al punto Z con Z más H. A ver, aquí les voy a explicar un poquito algo, porque aquí fíjense, hay algo hay algo bastante específico que a lo mejor no queda claro al inicio. Fíjense, dice, de tal manera, este H lo voy a tomar de tal manera que a la hora de fijarme en el segmento que une a Z con Z más H, eso lo puedo ver como una curva, le vamos a llamar gama de H, porque depende del H que yo me tome. Y voy a pedir que esa curva esté contenida en U. A ver, ¿por qué quiero hacer eso? Yo ya les explico un poco. A ver, fíjense, voy a hacer hasta un pequeño, una pequeña figurita para que tomen en cuenta por qué estoy haciendo estas cosas. A ver, de entrada. Quiero ver que G es diferenciable, ¿no? Entonces, para ver que G es diferenciable, siempre, siempre, siempre analizamos estos productos. Bueno, perdón, estos términos, ¿no? O sea, esto dividido entre H. Eso me quedó muy chico Entonces, esa es la razón. Por la cual estoy analizando G de la diferencia de G de Z más H con G de Z. Porque si quiero calcular la derivada, tengo que analizar ese término. ¿Va? Entonces, espero yo que ya no le sea tan raro porque quiero analizar este. este segmento que va de z a z más h. Ahora, regresemos a la parte geométrica de lo que estoy haciendo aquí. Aquí tengo mi región U, ¿va? Entonces, imagínate que esta es mi región U. Aquí está mi rectángulo R. Y aquí está mi rectángulo R, gorri, R tilde, ¿no? Entonces, ese es R tilde. Aquí está mi punto Z, ¿va? Sobre el que se quiere analizar la condición de diferenciabilidad. Y bueno, pues por aquí tengo, nada más para también este, dejar las cosas bien fijas, los segmentos que me estoy tomando, ¿no? La curva sigma de Z y tau de Z. Las voy a poner ambas en rojo, ¿no? No va a hacer aquí diferencia. Ya saben, ¿no? Que la que tengo, la que tengo aquí es sigma de Z y la que tengo aquí es la curva tau de Z. ¿Va? Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Fíjense, Si uno... Estoy analizando qué sucede aquí en el segmento que va de Z a Z más H. Vean que en el sentido complejo, el sumarle a Z una H, es decir, esa H es un número real. Entonces, nada más me altera la parte real del Z que tengo aquí. Entonces, eso que corresponde a que lo que estoy haciendo aquí es fijarme, déjenme aquí escribo Z aquí arriba, en un pequeño segmentito, que va de Z a el punto Z más H, ¿no? Que es un punto que se encuentra, si yo trazo una línea, la línea horizontal, está lo continuo, la línea horizontal roja, es un punto que está sobre esa línea horizontal roja, ¿no? Como la H es positiva, se encuentra a en la derecha del punto Z. Entonces, la curva que estoy diciendo aquí, que se llama gamma H, lo que me está parametrizando es esto que tengo aquí. Ahora... ¿A qué me refiero con eso de que la curva gamma H tenga traza metida en U? Bueno, recuerden que mi función F solamente está definida en U y va a los complejos. Entonces, la, lo que me está diciendo ese tecnicismo de que gamma de H se encuentre contenida en U es para que no me salga del dominio de la F. ¿vale? Porque si el rectángulo este R estuviera muy pegado ¿no? a la región U, puede ser que la curva se salga para una H grande. Lo que yo quiero es que se quede adentro, porque recuerden que quiero checar la condición de diferenciabilidad, ¿no? Pero en la región U, esa que tengo aquí, ¿va? Entonces, es para que no se salga y tenga sentido evaluar todo lo que tengo que evaluar, ¿vale? Entonces, es el tecnicismo que estamos haciendo, ¿va? Es para que tenga sentido poder tener todas las funciones bien definidas y no se salgan de la región U. Porque, repito, si la H es grande, pues podemos salirnos de la región U, ¿no? O sea, podemos obtener un segmento hasta acá, con una cierta H grandota. Y eso no queremos porque ahí no tenemos definida la función f. ¿Va? Entonces, ok. Entonces, eso me refiero con esa condición técnica de que la traza se quede contenida en 1. En ¿Va? Y entonces ahora sí, voy a analizar la diferencia de g evaluado en z más h con g de z. Y ya sabemos para qué es eso. ¿Va? Entonces, noten que si yo tomo esa diferencia, fíjense, de forma pictórica, ¿qué estoy haciendo? g de z más h es la curva que voy obteniendo al tomar sigma de z y luego gamma de h ¿no? eso es g de z más h y g de z es irme más por la curva g de z si tomo la diferencia vean que lo único que estoy calculando es la integral pero sobre gamma de h ¿va? de la función f que es lo que me está diciendo precisamente esta igualdad que tengo aquí ¿va? y aquí va algo bonito fíjense que como la curva gamma de h es simplemente un segmento Horizontal, la integral que tengo aquí no es más que calcular la integral fíjese, que va desde la parte real de z hasta la parte real de z más h de la función f en la variable t, que la variable t lo que me controla es la parte real más la parte imaginaria de la función y esto respecto a t. ¿Vale? Lo único que estoy haciendo aquí es. No veo calcular la integral curvilínea completa, sino como nada más aquí estoy calculando sobre un segmento, esa integral solamente se convierte en la integral sobre el segmento, ¿no? Que el segmento queda parametrizado, como fíjense, eso se ve bien claro en la figurita, ¿no? ¿De dónde a dónde ve el segmento este gamma de h? Bueno, el punto inicial en la parte horizontal es la parte real de z, y en la parte horizontal el punto final es la parte real de z más h. ¿Va? Entonces, por eso es que esos son los límites de integración, entonces obtengo la integral esta. ¿no? Donde la dependencia de la parte imaginaria, pues allá, esa, dependería del punto Z que me esté tomando, ¿no? Pero ya no tengo vaya esa dependencia, ¿no? O sea, la dependencia solo es con la variable t aquí, ¿va? Y ahora, este, ya que tengo eso, eso no noten que es cuando la h es mayor a 0 ¿va? Si mi h fuera menor a cero, es decir, si la h no estuviera en la parte... Eh, dígalo, en la parte este, derecha ¿no? de, de la curva que me tomé si no estuviera sobre la izquierda fíjense que si la h fuera menor a 0 o sea, sería algo que estaría sobre la curvita esa roja que tengo aquí ah. o sea, sería algo que se sobre esta curva roja no si la h fuera negativa sería algo de ese estilo pero no hay, ahí tampoco hay mayor problema porque fíjense, si en ese caso yo calculo ahora la diferencia de g de z más h menos g de z me va a quedar exactamente la misma integral no pero ahora los límites de integración sería la parte real de z más h no porque es algo negativo hacia la parte real de z y tendría un pequeño signo de menos que proviene no porque justamente estoy en la parte en la parte este o sea vaya porque se traslapan las curvas no pero en cualquier caso o sea como es una, una integral ya real de las que conozco recuerden que si cambio los límites de integración cambio el signo y me queda lo mismo no los mismos límites de integración aquí ojo cuando h es negativo este límite es más chiquito que este pero no hay problema, ¿no? en la forma de escribir es exactamente lo mismo que tengo arriba ¿va? entonces, en cualquier caso, me queda la misma expresión nada más teniendo cuidado de si el límite que tengo arriba, en verdad, si sí es más grande que el que tengo abajo, ¿no? y entonces, en cualquier caso, pues tengo la misma, la misma ecuación y vean que entonces si yo calculo quién es G de Z más H menos G de Z y eso lo divido entre H para las H es diferentes de 0 me queda la expresión que tenemos aquí ¿no? que es la misma expresión que tengo aquí arriba nada más dividido entre H ¿va? Entonces, ahora vean que lo que quiero ver es que el límite cuando h tiende a 0 de g de z más h menos g de z entre h existe y me gustaría que eso fuera igual a f de z porque recuerden que yo quiero ver que pues justamente este límite o la derivada de la g es la f ¿no? Entonces aquí la, hipótesis, la afirmación es que ese límite existe y que además es igual a f de z Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ver eso? Pues muy sencillo, ahora sí nos vamos a meter a cosas de epsilon y delta. entonces bueno, Yo sé que como mi función esta F. Es holomorfo en todo U. Es continua en particular en U. Entonces. Si ustedes me dan una epsilon mayor a 0. Yo puedo encontrar una delta mayor a 0. Fíjate. Con la propiedad de que. A ver noten que aquí nada más estoy moviéndome. Sobre uno de los argumentos de la F. El otro está quedando fijo. Porque es la imagen de Z siempre. Entonces. Voy a, voy a utilizar la continuidad para acotar. Los posibles valores que puede tomar Solamente en donde puedo mover a la función Que es aquí la parte real ¿Va? Entonces, bueno Esa delta la voy a tomar de tal manera Que siempre que yo haga A s y a t dos valores que son cercanos Los valores de la función Fíjense Para una y fija en la parte imaginaria Pero donde tengo la variación de s y t Son menores a epsilon ¿Va? Repito, estoy haciendo eso Porque nada más tengo dependencia en la parte real ¿Va? La parte imaginaria está quedando fija ¿Vale? Entonces, fíjense entonces lo siguiente, así, si la h es pequeña, porque recuerden que el límite lo quiero tomar cuando h tiene a cero, si la h tiene norma más chiquita que delta, fíjense que si yo calculo la, nor la norma de 1 entre h, la integral de la parte real de z, a la parte real de z más h de la función f en t más la parte imaginaria de z por i, y eso le resto f de z, que es a donde quiero... Es el límite ¿no? que estoy proponiendo que te, al que va a, a converger. Esto que tengo acá, fíjense que eso que tengo aquí, pues de entrada lo puedo reescribir de la siguiente manera: ¿no? esta f de z, vean que trivialmente la puedo escribir como la integral sobre, de la parte real de z a la parte. A ver, ¿quién estuvo esto? Lo que estoy diciendo aquí es f de z, vean que lo puedo escribir trivialmente como la siguiente integral: eh, eso es f de z. Aquí la variable que tengo es dw, ¿no? Que va de la parte real, ¿no? De. Bueno, a ver, de hecho, a ver, déjenme lo escribo con más calma. A ver, recuerden que lo que hice aquí, lo que estoy haciendo es integrando sobre ddt, ¿no? Por eso les digo que lo tengo que escribir con más calma. Entonces, a ver. Esta es f de z, ddt, y eso lo puedo escribir de la siguiente forma: la integral desde la parte real de z a la parte real de z, fíjense, más. La h que tengo aquí, y aquí la función esta f, fíjese para que esto no descalibre la integral, porque esta cosa es constante, ¿no?, sobre este, sobre este segmento, fíjese que tengo que agregar un factor de 1 entre h, ¿no? Porque la integral de esto es simplemente la, la longitud del intervalo sobre el que integro, que es h, ¿no? Entonces, pues por eso tengo aquí un 1 entre h, que es lo que estoy diciendo precisamente en la parte de acá, ¿no? O sea, como puedo escribir f de z de esta forma, vean que entonces puedo escribir esto en términos de una sola integral, ¿no?, Pagando un factor de h que tengo aquí, haciendo cociente. Y entonces, una vez que escribí eso, puedo aplicar la desigualdad, ¿no? De que la norma de un integral es menor o igual a la integral de la norma. Para decir que esta integral es acotada por 1 entre la norma de h, la integral que tengo aquí. ¿No? Donde ya es ahora integrando la f de z. ¿Vale? Entonces, así ¿qué observamos? Bueno, como la h es pequeña y estoy integrando desde la parte real de Z a la parte real de Z más H, entonces, fíjense que aquí, en la, en la parte real de esta primera función, ¿no? F, y la parte real que tengo aquí, pues los valores están controlados porque su distancia no puede ser más grande que H, y eso es menor a delta. Entonces, esto queda acotado por la continuidad por la Epsilon, entonces, como esta cosa que tengo aquí es menor a Epsilon, puedo acotar el integrando por Epsilon, y me va a quedar simplemente... La longitud del intervalo, que es el valor absoluto de h, porque recuerden que eso que está incluyendo el caso de h, positiva y h negativa. Pues como dividí entre el valor absoluto de h y me quedó aquí el valor absoluto de h, se simplifican esas dos cosas. Y la integral que tengo aquí me queda menor a epsilon. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que si la h es chiquita, puedo hacer esta integral chiquita. Pero esta integral me permite calcular la diferencia de g de z más h, o g de z, y eso dividirlo entre h. Y eso quiere decirme que el límite cuando h tiende a cero, de... G de Z más H menos G de Z en, eh, entre H existe y además es igual a F de Z. ¿Vale? Y además también noten lo siguiente. Como lo que estoy haciendo aquí es, yéndome sobre el, un segmento horizontal, vean que el límite este que tengo aquí, lo que me está dando es el cálculo de la derivada parcial respecto a X, porque me estoy yendo sobre el segmento horizontal de la parte real de la G, más y veces la parte imaginaria de la G. Y a la hora de decir que este límite que tengo aquí es igual a la F, lo que me está diciendo es que estas parciales son iguales a la F. ¿Vale? Ok, entonces ya se imaginarán. Una vez que uno ve esto, ya se imaginarán hacia dónde va la pedrada. Para demostrar que la función g esta es holomorfa, voy a recurrir a las parciales y a ver que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿No? Entonces, aquí yo estoy teniendo una primera condición para las derivadas parciales. Y estoy viendo que esas derivadas parciales son iguales a la f. ¿Vale? Entonces, bueno. Ahí está. ese fue el primer cálculo. Y este cálculo lo hicimos respecto a un segmento horizontal. ¿Va? Que va del punto z hacia z más h. Bueno. Puedo hacer lo mismo ahora, pero con un segmento vertical. ¿No? Entonces, voy a hacerlo para un segmento ahora que va a ir de z a Z más IH, ¿no? Porque me quiero mover sobre la parte vertical, entonces H debe ir con un factor de I para que me mueva pues, por la parte pues, justo vertical, ¿no? Con la I. Si yo repito el mismo cálculo, pero ahora con G de Z más IH menos G de Z entre H, voy a obtener, fíjense, una integral parecida, pero donde ahora lo que va a ser constante es la parte real y voy a tener una dependencia de la parte imaginaria, ¿no? Que es lo contrario a lo que hicimos en la parte de arriba. La integral ahora va a ir de la parte imaginaria de z a la parte imaginaria de z más h. ¿Vale? Y la única diferencia aquí es que aquí va a haber un factor especial, que es que va a haber aquí un factor de i. ¿Por qué, proviene, por qué viene ese factor de i? Porque recuerden que cuando, a ver, por definición la integral de f en una curva de z de z es la integral sobre la parametri parametrización de la curva, entonces bueno, aquí voy a poner la región de parametrización de la curva, AB, de F en sigma de T, por sigma prima de T, de T. Vean que nuestra curva, en nuestro caso que tenemos aquí, la curva vamos a llamarle sigma de T, va a ir de Z a Z más T veces H, ¿no? Entonces va a ser una curva que va a ser del estilo Z más T, eh, más eh, a ver, aquí a lo mejor la variable t está mal porque voy a llegar hacia ah no si sí está bien t no entonces, z más t veces i donde la t se va a mover entre 0 y h no para que llegue hacia a, hacia z más h veces i y empiece en z ¿no? Entonces así está para empezar la curva entonces vean que si derivo esto no pues, simplemente me va a quedar que una i no entonces aquí voy a ver un factor de i que es el factor de i que aparece aquí, ¿no?, multiplicando. Uh -huh. Entonces, en cualquier caso, me queda la expresión que tengo aquí, y otra vez, haciendo exactamente el mismo argumento que hicimos anteriormente, el del límite que tengo aquí, no es difícil ver que si yo calculo el límite cuando h tiende a cero de ahora esta expresión, la cosa que tengo aquí va a converger hacia i, porque ese es un factor i que va a salir de la integral, por f, ¿va?, pero como ahora estoy haciendo esto sobre un segmento vertical, lo que me va a quedar aquí ahora son las derivadas parciales respecto a Y. ¿Vale? Entonces ahora sí, fíjense como terminamos, tengo la ecuación 4 y la ecuación 5. Vean que la ecuación 5 la puedo multiplicar por I, me va a quedar I veces la parcial respecto a Y de la parte real de G. Luego, I por I me va a quedar, va a quedar I cuadrada, entonces me va a quedar menos la parcial de Y por la parte imaginaria de G, y eso es igual a F. Entonces... Puedo igualar esas ecuaciones para ver que la parcial respecto a X de la parte real de G es igual a menos la parcial respecto a Y de la parte imaginaria de G y que la parcial respecto a X de la parte imaginaria de G es lo mismo que la, par eh, que la parcial respecto a Y de la parte real de G. Y esas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿no? Esto me, está, me implica la ecuación 4 y la ecuación 5, que G cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿no? Y como además... Acabamos de ver que G claramente es diferenciable en el sentido real, ¿no? Porque ambas parciales existen y son continuas porque la F es continua. Entonces, ya de aquí deduzco que la función G es, otra vez, realmente diferenciable y cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, la función esta G tiene que ser holomorfa. ¿Vale? Y para concluir, ¿cómo calculo la derivada? Pues, si ustedes recuerdan, una vez que ya conozco, ¿no?, con una función es holomorfa, la derivada de esa función la puedo calcular como la parcial respecto a X de la parte real, más igual es la parcial respecto a X de la parte imaginaria. ¿No? Y pues justamente la ecuación 4 me dice que entonces esas parciales son la F, y pues por ende la G' tiene que ser la F. ¿Vale? Entonces ya demostramos que la función G en verdad es holomorfa y que su derivada es F. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? A ver, aquí hay uno, dos, uno, pero... bueno Sale y vale. Bueno, eh, pues entonces ya acabamos la demostración y todo lo, el material que queríamos ver respecto a el, este, el lema de Bursar. Entonces, el día de mañana viene Frank a ver, repito, el teorema más importante del curso. El teorema de Kochi. No se lo pierdan, ¿vale? Entonces, este pues mañana viene Frank y entonces que tengan un muy buen día, ¿vale? Nos vemos. Vale, nos vemos na unha.